Eh, muy pronto, en estos días vamos a hacer unos comunicados ya oficiales para darles a entender la forma en la que se, se va a restablecer eh, todo, para que todos ustedes puedan tener esa tranquilidad y puedan seguir continuando su trabajo. La forma en la que se va a restablecer todo. Señor Juan Carlos, la única forma en la que se puede restablecer todo, la única forma en la que todo puede volver a la normalidad es... Que usted y sus secuaces paguen a la gente. Esa es la única forma. Ok, ¿con qué nos va a salir ahora? ¿Con qué va a pagarle a la gente con ese token XPL que no sirve para absolutamente nada? Este señor lleva prácticamente dos semanas de no dar su charla corporativa que hace normalmente todos los lunes. Aquí mi pregunta es, señor, ¿de qué se esconde? Usted pone en esos comunicados eh, excusas únicamente donde pone de que no va a haber reunión corporativa porque usted está de viaje, porque está en reunión con el corporativo. Pero vamos a ver, ¿y el metaverso? ¿No sería más fácil que todos ustedes se reunieran en el metaverso con Mike Sims, con todos los del corporativo y hablaran todo este tipo de cosas? Utilicen su producto. ¿O será acaso que no existe? ¿Será acaso que nunca existió este dichoso metaverso? Ahora bien, supongamos que no existe. Yo sí les creo. Porque yo creo en Santa Claus. Yo creo en Pikachu. Yo creo en Mario Bros. y en Goku. Yo también creo en el metaverso de Omega Pro. Entonces, pero supongamos que no existe. Una llamada de Zoom. Señor Juan Carlos Reynoso, eso que usted dice no es excusa para no hacer llamadas corporativas. Eso que usted dice es simplemente un pretexto porque usted quiere cada vez hacer esas llamadas corporativas con tiempos más esporádicas una entre otras para que a la gente se le vaya olvidando el tema de Omega Pro. Viendo al tema del de metaverso, que en palabras muy sencillas, el metaverso es un videojuego que corre en eh, unas gafas de realidad virtual. Simplemente eso. Del metaverso de Omega Pro no se sabe absolutamente nada. Simplemente unas imágenes que probablemente estoy casi seguro que es un mod de los Sims. Donde modificaron eh, toda su estructura para que se pareciera a la oficina de Omega Pro. Y es que si ustedes quisieran hacer un metaverso. Tienen que recurrir a un estudio programador, un, un estudio desarrollador de videojuegos para que lo haga. Así es como funcionan todos los metaversos. En el caso de Facebook, Facebook tiene su propio estudio desarrollador. Si de verdad esto fuera real, ¿cómo se llama el estudio desarrollador que creó el metaverso de Omega Pro? Ahora, si es que todavía está en construcción, les doy... Un pequeño consejo, pueden buscar a las personas de Dreams Incorporated que son las que hacen este videojuego que tengo yo en las manos y que son de Colombia. Un, un juegazo la verdad, hay mucho talento en Latinoamérica y ni siquiera tienen que irse a buscar eh, eh, talentos de otros países para hacer ese metaverso, pero todo eso sería posible si el metaverso MegaPro Pro existiera. Como no lo es, no tenemos el nombre de quién es la compañía desarrolladora porque Pulse, Pulse no, Pulse no se dedica a desarrollar este tipo de eh, trabajos, no tiene proyectos anteriores a estos, de, por lo tanto podemos saber que eso es una vil y vulgar. Esas son las únicas cosas que les puedo decir ahora porque aquí estamos empezando... Eh, reuniones, tenemos ya reuniones para mañana, pasado mañana Y justamente eh, terminando estas reuniones vamos a poder hacer un comunicado Un lanzamiento para todos ustedes ya con todos los detalles Mientras tanto, eh, toda la empresa sigue trabajando eh, Todos nuestros departamentos están al 100% eh, operativos Nadie está descansando ni, ni tomando las cosas con, con suavidad somos los más interesados realmente en, en restablecer todas nuestras operaciones. No, sí, sí, se nota que está preocupadísimo el señor Juan Carlos Reynoso. Debe estar pero llorando de la tristeza de que los hackearon. Lamentablemente pues no, esta no es una situación que nosotros la hayamos provocado. ¿no? Eh, son las situaciones actuales del, del mercado con las compañías de tecnología que todos los días estamos viendo que estamos sufriendo. Muchos, muchos ataques por organizaciones criminales muy, muy bien organizadas. Organizaciones criminales mejor organizadas que Omega Pro. Que, que están afectando el funcionamiento, ¿no? Como no pueden intervenir billeteras, cuentas, lo que pueden hacer pues, es filtrarse de los sistemas para poder luego exigir eh, recompensas y poder eh, tener... Eh, en jaque, ¿no? A compañeros, y esto está pasando. Por eso también eh, hemos puesto unos comunicados, porque están sacando estos mismos eh, criminales muchos mensajes, supuestamente como Mega Pro, para que, para que puedan tener ellos nuevamente acceso, porque mientras está todo parado, eh, nadie puede tener acceso. Y lógicamente, eh, eso incluye a todos estos delincuentes que están pues eh, buscando tener ese acceso para poder manipular información y poder extorsionarla. Una empresa, una compañía que se dedique a cualquier tipo de inversión donde capte dinero de las personas para lo que sea, debería de tener el sistema KYC, KYC o Know Your Client, que eh, esto es que ellos tienen el expediente, eh, conocen a la persona, realmente quién es la persona que está invirtiendo. En, por ejemplo, en un banco, el banco sabe si usted tiene manchas crediticias, el banco, sa el banco sabe quién es usted, a qué se dedica usted, porque ellos necesitan que, eh, tener toda esa, esa información para en dado caso de que sus sistemas fallen y usted vaya a retirar su dinero de manera manual, ellos saber que realmente le están dando su dinero a usted. Si Omega Pro tuviera este sistema, Fácilmente podría hacer pagos manuales a todos los inversionistas y sabría quiénes son personas reales y quiénes son cuentas fantasmas creadas por estos hackers. Entonces, mientras está todo parado, no tenemos pies. Nuestros fondos, ya les hemos dicho, están seguros, los fondos de todos nuestros clientes. Es simplemente ver la forma como establecer todo, dándole la máxima seguridad y protección a todos los usuarios reales que tenemos. ¿no? Es un caso en el que eh, estos individuos han creado nuestros en sistemas y se han creado miles de cuentas que realmente no son reales eh, de una forma muy, muy sofisticada y lo que está tomando tiempo es que justamente esa depuración, esa limpieza, ¿no? ese seguimiento que se tiene que hacer durante que hemos estado todas estas semanas. Así que espero ya en un par de días en pocas palabras y en manera de resumen de todo lo que está pasando en este momento en Omega Pro, el señor Juan Carlos Reynoso está haciendo las llamadas corporativas de manera cada vez más esporádica y en este momento, esto con el fin de ir desapareciendo paulatinamente hasta que llegue el momento de que la gente se resigne y acepte que realmente perdieron este dinero y pues que se les olvide el tema. Eh... Y están creando en este momento llamadas con eh, todos estos líderes, todos estos diamantes, las principales cabecillas, para reorganizar o relanzar la marca Omega Pro. Esto, ¿qué podría significar? Y están, están tam también viendo cómo es que le van a pagar a las personas. Esto es tan fácil y sencillo. Si tienen el dinero, que no lo tienen, se los adelanto, eh, pueden pagar. Es tan fácil y sencillo. Pagos de manera manual, no pagos automatizados, donde cada persona demuestre que realmente es el dueño de la cuenta. Si ustedes no tienen KIC, que me imagino que no lo tienen, podrían hacer los pagos de manera manual, pero no hay liquidez, no hay voluntad tampoco. Entonces, prácticamente, prácticamente este dinero ya lo dieron... Eh, lo no tienen por perdido las personas que, que, que invirtieron en Omega Pro y no es algo que sea de extrañar, no es algo nuevo para nadie. Se viene advirtiendo en este canal desde hace prácticamente un año, venimos hablando, cuando todo el mundo estaba recibiendo sus pagos, cuando todo el mundo estaba eh, mostrando viajes, mostrando lujos, mostrando carros. Mostrando todo tipo de banalidades, donde eh, gracias a esta información fue que lograron captar a muchísimas más personas. Ahí fue donde nosotros empezamos a hablar de Omega Pro. Y ahí fue donde muchos nos trataron de loquitos, donde muchos nos decían que nosotros no teníamos la información correcta. Pero en fin, a estas alturas no sé de qué se extrañen. Gente, eso fue todo por el video del de día de hoy y nos vemos. Hasta la próxima.